Eh, supongo que se ha oído que Juan es profesor de la Universidad de Granada, del Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura, y que sus temas de trabajo tienen que ver con... La, eh, el desarrollo del hábito lector, la lectura en los contextos escolares, el sentido de la lectura, textos literarios y más recientemente va abriendo campos distintos, el significado de la lectura en la sociedad digital, la aportación o las aportaciones posibles de campos como la neurociencia, el desarrollo de la lectura, etcétera. Fruto de su actividad investigadora, docente, formativa, eh, tiene cantidad de publicaciones, libros, artículos que podéis encontrar fácilmente en la red. Pero yo recomendaría uno que ha aparecido en los recursos de Irak Urbunea. Como el libro de estar de tener en, la, en los centros, en la biblioteca del centro, en los departamentos, en los ciclos, para orientarnos en el trabajo, que sería Diez ideas claves, animación lectora, ¿no? como uno de esos libros básicos que tiene que manejar el profesorado y sobre el que tenemos que discutir y que trabajar. ¿Mm? Eh, nos ha mandado para leer amablemente dos artículos suyos. Y antes de darle la palabra yo quisiera comentar una pequeña frasecita sacada de uno de ellos que habla del papel, bueno, de cómo ese acercamiento a lo que estamos hablando, ¿no?, al desarrollo del hábito lector, eh, a la animación a la lectura, ¿no?, que dice que… Anteponer la lectura emocional y el análisis ético de un texto a la interpretación erudita no subestima la literatura, sino que, por el contrario, la ensalza. Si estamos hablando de placer de leer, hábito lector, estamos hablando de emociones y de ese nos parece que es uno de los acercamientos de las ideas que desarrolla Juan en sus libros, en sus publicaciones. Juan, es la palabra. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Todo eh, es que ricasco, eh, etorriz, zareten, eh, gustioi. Eh, asco postenais, eh, irakaslen, formacuncha, literario aren, inauguran. Eh, os pasen dentro de pateca huetan parte, jarche gatik. Eh, Eh, Marinar, John, Maribi, esta iracheri, con eh, vida pena, esquertu, naidiet. Espero tú auquera, aprovechasea, sea esta suen eh, aureiscu penei, husit, eh, esi, guitea. Pues, bueno. Lo <risa> <risa> que hace una mañana de inversión lingüística. Sí. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Bueno, pero es evidente que el euskera no es mi lengua. Disculpen la, el atrevimiento, pero quería al menos hacer un uso limitado, pero veraz de lo que me parece que es un, una necesidad de cortesía hacia, hacia ustedes. De modo que voy a seguir, lógicamente, en mi lengua materna, que espero que sea eh, compartida y, y seguida. Bueno, eh, Marimar, muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Creo que este tipo de encuentros personalmente me son muy satisfactorios. Eh, después de más de 40 años de trabajo, sigo pensando que este tipo de encuentros son los que justifican la labor docente. De modo que me encuentro como si simplemente fuese un encuentro de colegas que se reúnen para reflexionar sobre una cuestión que particularmente me es muy grata, muy satisfactoria, que también me preocupa mucho. De modo que he pensado este formato de la siguiente manera. No sé si será posible, estos son siempre los deseos de cualquier conferenciante, que es ofrecer una reflexión que tenga un eco posterior en forma de preguntas o comentarios o reflexiones que puedan en algún momento eh, ayudar a pensar juntos, que es lo que esta mañana creo que voy a hacer aquí, tratar de pensar, pensar juntos sobre una cuestión, como digo, que me preocupa eh, especialmente. Eh, creo necesario añadir algo, aparte de mi trayectoria profesional, docente, en la Universidad de Granada, algo que mm, debo decir para entender bien lo que voy a también a comentar posteriormente. Yo soy pro, eh, profesor, pero soy también presidente de una organización no, gu, no gubernamental que se llama Entre Libros, que es una ONG que ha hecho de la lectura literaria y filosófica su particular modo de intervención social. Es una ONG que utiliza los textos literarios y los textos de filosofía ...en aquellos ámbitos sociales en los que consideramos que puede ser eh, interesante, importante. <coughs> Por ejemplo, eh, es una ONG de voluntariado, de carácter laico, eh, no gubernamental... ...como su propio nombre indica, que interviene con la lectura... ...y específicamente con la lectura en voz alta de textos de literatura y de filosofía... En ámbitos como, por ejemplo, hospitales, tanto con niños como con adultos, en centros penitenciarios, con mujeres maltratadas, con personas sin hogar, con chicos o chicas eh, autistas, con personas mayores, etc. Es un ámbito en el cual eh, hemos descubierto, he descubierto que la literatura y la filosofía cumplen un papel determinante en la vida humana, y comento todo esto para que vean que las cosas que voy a decir vienen de mi experiencia docente, como es natural, pero y sobre todo también de mi experiencia como militancia social con la literatura y la filosofía. Si al final, eh, que es lo que pretendo, hay una posibilidad de intercambiar opiniones al respecto, lo haré con muchísimo gusto. Pero todo esto lo digo porque nada de lo que voy a decir está simplemente teorizado o simplemente especulado. Es algo que proviene de una experiencia muy dilatada en campos tan diversos como los que acabo de decir, en los que, lógicamente, también entra a formar parte las escuelas, las bibliotecas escolares, etcétera. Es decir, que lo que me van a escuchar a continuación es el resultado de una vivencia personal, no solamente docente, de la que, lógicamente, me siento eh, particularmente eh, feliz. Y cuando me propusieron la posibilidad de hablar en un eh, encuentro, en un ámbito tan eh, prestigiado como Gecholingüe, pues eh, pensé en qué momento de mi vida me encuentro, en qué momento de reflexión me encuentro y cómo podría compartir este tipo de reflexiones con todos ustedes. De modo que propuse un título que felizmente me aceptaron, cosa que agradezco, y es eh, este título que dice de qué sirve enseñarles a leer textos si no aprenden a leer el, el mundo. Voy a ver qué sale de todo esto. Y para que se entienda bien, me quiero ir presentando a partir de textos que no son solamente eh, míos, sino que son textos que proceden de una larga tradición en la que me inserto. ...y como uno siempre tiene necesidad de ir dando pistas de qué es lo que ha hecho... ...que sea uno lo que soy o que seamos lo que somos... ...pues en esa larga tradición quiero empezar por el origen de nuestra civilización... ...en cierto modo eh, que es estos textos de, de Séneca en dos volúmenes... ...que son las cartas morales a, a Lucilio, a su discípulo más querido, en ese, que en aquel momento gobernador de Sicilia, que Sénica le plantea una cuestión que posiblemente, cambiando pequeñas palabras, seguro que van a reconocer como parte de lo que forma ahora nuestro sentido y nuestra reflexión. Porque, hablando de la lectura, que habla mucho en muchas cartas de esas epístolas a Lucilio, eh, habla mucho, eh, hay un momento en el que pongo esta pero concretamente este párrafo que voy a intentar leer porque aquí la ahora es muy pequeña la... Pero a lo mejor lo, lo, lo leo aquí mejor, ¿no? Dice más a fin Vamos a ver cómo hago esta contorsión. Dice, bueno, dice más afín de que yo mismo mientras persigo otros objetivos no me deslice al puesto del filólogo o del gramático. Quiero recordar que la audición y la lectura de los filósofos deben ser aprovechadas en orden a conseguir la felicidad. Ah, qué bien. Muchísimas gracias. Esto es perfecto. muchas sí, sí, sí. En orden a conseguir la felicidad. No para ir en busca de palabras arcaicas o nuevas, ni de metáforas atrevidas, ni de figuras de dicción, sino para aprender preceptos útiles y máximas, espléndidas y estimulantes, que más tarde se traduzcan en obras. De tal suerte debemos aprenderlas, que las que han sido solo palabras, sean obras. Estamos hablando de un texto de hace dos mil años, y claro, cuando uno se replantea todo esto, yo creo que resuenan todavía las palabras de Seneca en nuestros oídos es que si no somos capaces de hacer que las palabras nos cambien y se traduzcan posteriormente en acciones, es decir, en la vida, ¿de qué sirve todo eso? Llega razón. Y en otra carta dice, esta sí la puedo leer mejor, estoy hablando de los estudios liberales, de ¿cuánta doctrina superflua contienen los filósofos? y cuánta desprovista de utilidad. También ellos se ocuparon de las distinciones de sílabas y de las propiedades de las preposiciones y conjunciones y rivalizaron con los gramáticos, con los geómetras, geómetras. todo cuanto de inútil había en el arte de estos lo trasladaron al suyo. Así resultó que sabían hablar más que cuidadosamente que vivir. Pues eh, da que pensar, da que pensar que Seneca, Seneca ya planteara hace ya dos milenios que había algo en los estudios que no funcionaban, los que en aquel momento se llamaban estudios liberales, que pueden ser ahora para entender la, las humanidades. Claro, si la idea era que por qué perdemos el tiempo, tantísimo tiempo, en centrarnos en las propiedades del texto, si ese texto posteriormente no nos invita, sobre todo, como dice ahí, a vivir más cuidadosamente, algo falla. Esa es la larga tradición en la que me inserto y que tiene en otro texto, en este caso de Petrarca, en el siglo XIV, que curiosamente en un libro muy recomendable igualmente, que se llama Los remedios para la… Eh, lo, ¿Se ve bien al fin, arriba? Sí, ¿no? Es lo que se llama la medida del hombre, remedios contra la buena y la mala fortuna. Bueno, ese es el texto en latín, que es donde fue escrito, pongo el texto en la traducción castellana, que es un diálogo, como saben, entre el gozo y la razón, que dice así, el gozo le dice, yo escribo libros. Y la razón le dice, pues mejor harías en leerlos. Y mucho mejor sería si convirtieses lo leído en una buena norma de vida. El conocimiento de las letras Solo es útil si se pone en práctica y se confirma con obras, no con palabras. De otro modo, muchas veces se confirma, como está escrito, que el conocimiento hincha de vanidad. Entender con claridad y prontitud muchas e importantes cosas, recordarlas con seguridad, contarlas de modo brillante... ...escribirlas con arte y declamarlas placenteramente... Si todas estas cosas no tienen aplicación a la vida, ¿qué son sino instrumentos de una vacua petulancia? ¿Qué son sino trabajo y ruido sin provecho? Estamos en el siglo XIV, sigue esa tradición y querría por último en esta presentación de quiénes han sido las personas que me inspiran, eh, vamos a hablar de una eh, filósofa contemporánea, maravillosa, recomendable, muy recomendable, que se llama Marta Nussbaum, que es una filósofa norteamericana, una de las voces más lúcidas en relación y en la unión que ella defiende entre la literatura y la filosofía, o la literatura como ética. Y en este texto de uno de los más antiguos que ella escribió, que se llama Justicia poética, he entresacado este estas palabras que dicen así, llevamos a los textos literarios que amamos, así como a los textos filosóficos admitidos como tales, nuestras condiciones nuestras cuestiones apremiantes y nuestras perplejidades, buscando imágenes de lo que deberíamos ser y hacer y manteniéndolas contra las imágenes que extraemos de otras concepciones literarias, filosóficas y religiosas. Es decir, leemos con lo que somos, con lo que buscamos, con lo que aspiramos. Y en este otro libro, El conocimiento del amor, que son ensayos sobre filosofía y literatura, dice así. Y lejos de insistir en que... Toda literatura debe desempeñar un papel único y simple en la vida humana. La mejor crítica ética, antigua o moderna, ha insistido en la complejidad y la diversidad que se nos revela en la literatura. Apelando a esta complejidad para poner en tela de juicio teorías reductivas. De hecho, la crítica que se centra exclusivamente en la forma textual, de manera que excluye el contenido humano es la que parece ser demasiado restringida. Pues parece no tener en cuenta el apremio de nuestros compromisos con las obras literarias, la intimidad de las relaciones que entablamos, el modo en que realmente leemos, como David Copperfield, como si la vida fuera en ello, poniendo en el texto nuestras esperanzas, miedos y confusiones, y permitiendo que el texto confiera una cierta estructura a nuestros corazones. Supongo que ya se han dado cuenta que tanto Séneca como Petrarca, como Marta Nuduán, hacen hincapié especialmente en la relación entre vida, vida personal, vida social y lectura. Lo sorprendente es que hayamos llegado a un punto en el que hablar de este tipo de cosas parezca, y sobre todo en ámbitos como este, parezca raro, porque da la impresión de que esto no nos pertenece, que esto es un ámbito fuera de la realidad, que forma parte del mundo más o menos real, pero que no afecta al mundo escolar. Y en tal sentido, debo decir que no estamos solos, que este es un debate muy largo, muy profundo, muy extendido, y aquí presento, por ejemplo, algunos de los textos que ahora mismo, en este momento, en muchos países se están publicando para decir, atención, tal como vamos, esto no sirve. Este, por ejemplo, en Estados Unidos, que además tiene un título muy, muy provocador, como, como están eh, viendo, que podríamos traducir algo así como la, el lecturicidio, para entendernos, es decir, cómo la escuela eh, asesina o mata el gusto por leer, por leer y cómo podemos despertar esto. Esto en Estados Unidos, este en, en Inglaterra, este en España, con una profesora maravillosa que quizá conocen y si no yo la recomiendo, Guadalupe Jover, esto en Italia, esto en Francia, esto en Argentina. Si ahora recopiláramos todo lo que se está discutiendo en torno a la enseñanza de la literatura, la función de la formación literaria, etcétera, veríamos que es que hay un malestar general que puede tener sus raíces, como acabamos de ver en, en, en la antigüedad, y es que hay algo que no va, hay algo en lo que estamos metidos, algo en lo que tenemos que, que, que dar cuenta, algo en lo que tenemos, puesto que somos eh, profesores y, y, y tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos en nuestra tarea... ...que hay ministerios, que hay consejerías... ...que hay eh, normas, que hay boletines oficiales... ...que hay inspectores, que hay currículum... ...y de pronto todo esto parece que ha oscurecido... ...o ha eh, cegado un poco... ...lo que en el fondo estábamos deseando... ...lo que yo creo que no me equivoco... ...si digo que en el fondo están deseando todos ustedes... ...es que queremos hacer de la literatura o de los textos filosóficos, algo que afecte de verdad a nuestros eh, alumnos. Y esto es lo que estos libros plantean. Es decir, que es un malestar que no solamente tiene resonancia en nuestro país, sino que tiene resonancia en otros muchos países en esta misma eh, dirección. Y da la impresión, por eso he puesto esta imagen, como hubiese una especie de muralla infranqueable, he puesto esta imagen de la muralla china, en la que separa radicalmente... ...el mundo en el que eh, nos encontramos con programas, manuales, eh, currículum... Eh, ...todo aquello que afecta terriblemente la selectividad... ...con lo cual significa que formamos para que nuestros alumnos saquen buena nota... ...porque ahí se juega en su futuro... ...con lo cual lo que se diga durante el tiempo importa poco... ...lo importante es prepararlo, nos han preparado para ello... Están las lecturas obligatorias, con todo el malestar que a su vez crea todo este tipo de cosas. Está la obligación de enseñar a los clásicos. En fin Este es el mundo que reconocemos fácilmente porque todos estamos inmersos, todos están inmersos en ello. Y eh, es algo que parece que no tiene conexión, apenas tiene conexión, con lo que al otro lado de la muralla sí se está planteando. Como, por ejemplo, está todo el campo, perdón, el campo de la de los booktubers, ¿no? el gran fenómeno nuevo, de algo que no entra porque he tenido ocasión de hablar con muchas de ellas, con muchos de ellos, y parece que son incluso alumnos mal vistos en la propia institución, tienen una influencia enorme eh, en la red, recomiendan libros, hablan de libros, debaten, pero el fenómeno de los booktubers pues parece que eso no tiene nada que ver con la, con la enseñanza, aunque son alumnos, la mayoría de los que más eh, influencia pueden tener en la red, tanto en España como en otros países, pues son chicos muy jóvenes, sobre todo chicas muy jóvenes, son chicas de secundaria o bachillerato, la mayor parte de ellos, pero parece que este mundo como que no nos afecta, que esto no nos concierne, es, digamos, el otro lado de la de la, de la muralla. O, por ejemplo, los, los clubes de lectura juveniles, que tienen una presencia y un éxito extraordinario, y que, sin embargo, da la impresión que, a su vez, discuten, hablan de cuestiones que no tienen, insisto, a veces mucho que ver con lo que están estudiando en, la propia, en, la propia, en las propias aulas. O con, por ejemplo, los bestsellers. Atención a esta cuestión, que no es nada fácil, pero hay un mundo de bestsellers, que es lo que realmente se está leyendo ahora mismo por parte de nuestros eh, alumnos, a los que muchas veces no les prestamos atención. Y, sin embargo, es ahí donde se reconocen que son los que estudian, lo que hablan, lo que se recomiendan, lo que leen de verdad, eh, etcétera. O, por ejemplo, este otro mundo de las apps de literatura, he puesto aquí una, que tienen un éxito excepcional. Son apps preparadas sencillamente para que los adolescentes o los jóvenes, incluso los niños, utilicen la literatura para componer, debatir, eh, hacer, hacer otros finales, eh, redactar, eh, compartir, etcétera. Pongo esta imagen porque puede ser, eh, creo que representativa de ese otro mundo en el que estamos viviendo. Somos parte del mundo eh, de arriba, que tiene en un momento determinado, como digo, una barrera eh, lamentablemente muy infranqueable entre lo que está ocurriendo socialmente, que es muy vivo y que, sin embargo, como digo, esta parte en la que, eh, acabo de, de la que acabo de hablar forma parte, como digo, de la real vida. ...de nuestros eh, alumnos, de nuestros jóvenes. Bueno, pues eh, querría recomendarles este libro... ...para terminar esta presentación de, de, lo, de lo que vivo, de lo que hago... ...ahora voy a hablar de lo que eh, hago y de las propuestas que me gustaría hacerles... ...que es un libro que escribió hace unos años, hace pocos años... Eh, ...un conocidísimo, sobre todo... Quienes han estudiado lingüística pues, reconocerán la voz de Svetan Todorov, que ha sido el gran padre de la eh, lingüística estructuralista, que, sin embargo, eh, al final de su vida eh, escribe un texto que es una especie como de manifiesto extraordinario eh, que se llama La literatura en peligro, que aquí está publicado por eh, Galaxia Gutenberg que es un texto muy breve que tengo aquí, que eh, recomiendo, como digo, vivamente, y del que he sacado algunas, algunos párrafos que pueden servir como colofón a esta cuestión que, que estoy planteando. Eh, los textos creo que nos definen muy bien, nos retratan muy bien, y dicen así. Así pues, estas instrucciones, se está hablando de las instrucciones en Francia, pero son aplicables a cualquier país del mundo, se está refiriendo a las instrucciones oficiales. Así pues, estas instrucciones se apoyan en conjunto en una opción. El objetivo primero de los estudios literarios es llegar a conocer las herramientas que utilizan. Los, leer poemas y novelas no lleva a reflexionar sobre la condición humana, sobre el individuo y la sociedad, el amor y el odio, la alegría y la desesperación, ...sino a ideas críticas, tradicionales o modernas. En la escuela no se aprende de qué hablan las obras, sino de qué hablan los críticos. El conocimiento de la literatura no es un fin en sí, sino una de las grandes vías que llevan a la realización personal... ...el camino por el que en la actualidad se ha adentrado la enseñanza de la literatura que da la espalda a ese horizonte, y esto que viene ahora es lo que yo puedo escuchar perfectamente en cualquier momento en, mi, en los autobuses que suben al campus de los alumnos o incluso en los entornos de los institutos, de las escuelas, es que esta semana hemos estudiado la metonimia y la semana que viene pasaremos a la personificación. Dice, da la espalda a este horizonte y corre el riesgo de conducirnos a un callejón sin salida por no decir que difícilmente podrá desembocar en el amor a la literatura. Que esto lo diga Todorov, que ha sido, el, digamos, la fuente de la que hemos bebido cuando estudiábamos eh, filología, la fuente del estructuralismo contemporáneo, quiere decir que algo ha llegado ya a un límite casi de colapso en el que una de dos, o nos replanteamos seriamente qué hacemos como profesores, profesoras, de, de, de enseñanza de la literatura o vamos a seguir repitiendo incansablemente de modo frustrante algo en lo que no estamos satisfechos es que sabemos que esto no nos satisface que los alumnos no conectan con lo que le estamos diciendo en muchas ocasiones y hay que buscar alternativas la alternativa sería para mí hacer una profunda reflexión todos los profesionales que intervenimos en esta cuestión una seria muy seria reflexión sobre el currículum saber qué queremos enseñar, para qué lo queremos enseñar, en qué condiciones lo queremos enseñar y con qué eh, finalidad en el siglo XXI. Tenemos un currículum del siglo XIX y ha cambiado el mundo y de un modo a veces muy radical, pero a veces da miedo enfrentarse a la realidad, es decir que estamos eh, trabajando con niños, con niñas o con adolescentes de, del siglo XXI y necesitamos hacer que la literatura cumpla un papel en sus vidas que hoy, como digo, salvo en la calle, salvo en las bibliotecas, salvo en los clubes de lectura, salvo en la red, no viven ni entienden. Como esto va a ser imposible, por una razón lamentable, y es que hoy día los poderes públicos eh, no están por la labor, tendríamos que empujar desde nuestra posición, que es muy potente, que es muy fuerte, tenemos que empujar en una dirección que hiciera si posible que no se siguiera produciendo el desafecto tan grande entre vida de nuestros jóvenes, niños, niñas, adolescentes y nuestra propia eh, enseñanza. Y es lo que querría, por ejemplo, eh, plantear aquí. Voy a hacer una serie de imágenes que tienen arriba, esa imagen que tienen de los eh, refugiados sirios saliendo de su, de su tierra o esta sobre el mundo de las tecnologías contemporáneas, o esa otra sobre los movimientos maravillosos y potentísimos del 8M este año, pero bueno, sobre el feminismo, o esta otra sobre la destrucción del planeta. Y quiero plantear esto, que es la vida? Esta es nuestra vida. Quiero ilustrarla con una frase de Paulo Freire, otro de los maestros que me inspiran, que decía, la lectura de la realidad siempre precede a la lectura de la palabra, así como la lectura de la palabra implica una continua lectura de la realidad. Porque esto tiene que reflejarse, y de hecho se refleja en los textos, por ejemplo, que aquí eh, plantea, porque ya la literatura da cuenta de esta realidad. En este eh, libro, que muy conocido, bellísimo, sobre aquí Corre, o Soy la muerte, o este libro maravilloso del azul es un color cálido sobre las relaciones eh, eh, sexuales entre dos mujeres, que además dio origen a una película, es un cómic maravilloso, esta es la imagen del cómic, una película que seguramente conocen como La vida de Adele La vida de él en este caso este es el cómic que dio origen a todo esto, o El arte de, de ser feliz, de Schopenhauer, o como del Carl Sagan. Es decir, que, que todo esto ya está en los libros. Es decir, todo el mundo de la realidad, de los temores, de las ambigüedades, de las dudas, de las frustraciones, de los deseos, de la memoria, de la humanidad, ya están los libros. Estos son una serie de libros posibles, aceptables, accesibles para todos nuestros alumnos. Es decir, que tendríamos que ser conscientes que si enseñamos a leer, a mi juicio, el sentido principal... El, casi el único es enseñarles a leer la realidad. Por ejemplo, eh, fíjense en la imagen de arriba, esta, este grupo de, de refugiados sirios que está saliendo, que la pongo aquí ahora más ampliada. La literatura nos habla de esto. Y en esta imagen bellísima tiene un poema característico bellísimo, que es un poema de Adam Zagayevski, este poeta polaco, reciente prim, premio, creo que ya era princesa de Asturias o príncipe de Asturias, no, no, ya no sé, bueno, uno de ellos. Eh, en este caso, que es un poeta excepcional, que escribe un poema titulado Refugiados. Encorvados por una carga que a veces es visible, otras no, avanzan por el barro o arena del desierto, inclinados, hambrientos. Hombres taciturnos con gruesos caftanes, vestidos para las cuatro estaciones, ancianas con caras llenas de arrugas, llevando algo que puede ser un bebé, una lámpara familiar o quizá... ...la última hogaza. Esto puede ser Bosnia hoy... ...Polonia en septiembre del 39... ...Francia... ...ocho meses después... ...Turingia en el 45... ...Somalia... ...Afganistán... ...Egipto... ...y siempre en carro... ...o como mínimo un carretón... ...repleto de tesoros... ...colchas, tazas de plata... ...y el aroma de casa que se evapora rápidamente un coche sin gasolina, abandonado en la cuneta, un caballo, será traicionado y nieve, mucha nieve, demasiada nieve, demasiado sol, demasiada lluvia y esta inclinación tan característica como hacia otro planeta mejor, un planeta que tiene generales con menos ambición, menos cañones, menos nieve, menos viento, menos historia. Este planeta, por desgracia, no existe. Solo existe la inclinación. Arrastrando las piernas van despacio, muy despacio, al país de ningún sitio, a la ciudad nadie, en la orilla del río nunca. Esta es la literatura que habla de la realidad, de nuestra realidad, de la realidad de nuestros jóvenes. Esta sería la literatura que necesitaríamos ver y conectar con las vidas reales de estos alumnos que se sientan diariamente hacia o hasta o enfrente de nosotros. Porque además, esto que estoy diciendo, y ya voy cerrando la parte más de fundamentación, esto que estamos hablando no es nuevo, la neurociencia, Voy a empezar por el texto de un neurocientífico que trabaja en Estados Unidos, uno de los más reputados neurocientíficos contemporáneos de origen eh, colombiano, Rodolfo Llinás. Fíjense la idea tan maravillosa que nos plantea. Dice, por eso, cuando soñamos dormidos o fantaseamos, podemos ver, oír o sentir sin usar los sentidos. Por eso el estado de vigilia, ese sí, guiado por los sentidos, es otra forma de soñar despiertos. Tranquilizante o no, el hecho es que somos básicamente máquinas de soñar que construyen modelos virtuales del mundo real. Esto es lo que he seleccionado este, pero son decenas de textos que nos están diciendo es que la literatura tiene sentido porque son la manera en la que la humanidad a lo largo de su larguísima evolución ha creado para entender el mundo de modo simulado, de manera a su vez que permita entender después la realidad y la vida. Es decir, leer literatura no es otra cosa que soñar despiertos, o como aquí dice, somos en el fondo máquinas de soñar, estamos todos los días fantaseando, preguntándonos, imaginando, suponiendo, pero esto supone a su vez que es lo que necesitamos como seres humanos, Vivir significa prever, proyectar, fantasear, imaginar, y esto es lo que nos da sentido a la vida. Y esto no proviene de un filósofo, esto proviene de un neurocientífico que además vive del estudio del cerebro permanentemente. O este texto, por ejemplo, de este investigador de la, de la Universidad de Ontario, que es el gran especialista en la relación entre lectura de ficción y emoción. Lo recomiendo vivamente, están en la red la mayor parte de sus artículos. Y eh, Kay Ochley dice lo siguiente. La emoción es a la ficción como la verdad es a la ciencia. La ficción narrativa tiene su impacto principalmente a través de las emociones. Cuando una emoción ocurre, la experimentamos como algo sorprendente. A veces una novela puede afectar al conjunto de la identidad de una persona. Eh, esta tradición que se ha abierto de la psicología cognitiva y de la neurociencia están diciendo, atención, que no podemos leer sin emoción, que no tiene sentido, que el cerebro necesita emociones para interesarse por las cuestiones, y específicamente por las ficciones narrativas, que es lo que aquí eh, está eh, planteado. Y un tercer texto de Raymond Marr, también en la misma línea, otro eh, psicólogo cognitivo, que nos dice, la lectura de ficción produce mejoras en la empatía, de modo que las historias podrían ser una herramienta poderosa para educar tanto a niños como a adultos en la comprensión de los demás, una habilidad importante actualmente sometida a atención en la mayoría de los entornos educativos. Si esto se fuese confirmando, se invertiría la relación que dice que ser más empáticas predispone a las personas a leer ficción, y él dice, ah, no, no, hay que cambiarlo al revés. Y habríamos aprendido algo muy interesante sobre la ficción y sobre la personalidad empática. Bien, esto es, este es el momento en el que me encuentro. He encontrado, afortunadamente, un apoyo excepcional en las intuiciones, o para las intuiciones que teníamos, y ya no vienen las afirmaciones de la poesía o de la filosofía, o de la literatura misma, sino vienen ahora de la neurociencia, de la psicología cognitiva, que nos dice, en resumidas cuentas, atención, queremos crear deseo de leer, no olvidemos ni la emoción, no olvidemos que eso crea empatía, no olvidemos la realidad, no olvidemos la necesidad humana de fantasear. Bueno, pues, por último, y tercera parte, y última... ...con nuestra imagen aquí. Esta es la imagen que tradicionalmente hemos asociado a la lectura. Una persona en soledad, una persona que lee, una persona que levanta la vista y de pronto reflexiona o sueña. Es la imagen de la lectora, en este caso es un cuadro de eh, Claude de Rennes que se llama La taza de té me parece maravillosa esta imagen, para decir, este es el momento en el que nos hemos reconocido. Esta es la idea de que solemos leer así, solemos leer a solas, solemos leer generalmente aislados y solemos leer generalmente eh, o reflexionar eh, sin compañía. Bueno, pues mi propuesta, que la voy a ejemplificar ahora ya y finalmente, en una de las experiencias que tenemos en, una, en, una, en un colegio con niños de primaria y con niños de secundaria, que serían estas dos imágenes que pongo, la de arriba es con chicos de, de primaria, la segunda es con chicos de secundaria, chicos, chicas de secundaria. Voy a defender aquí el momento más para mí trascendente y la experiencia que tengo más satisfactoria y la que quiero transmitir y compartir, y es que he confirmado que si queremos crear este gusto, esta necesidad de leer, lo tenemos que hacer juntos tenemos que hacer una tarea de hablar juntos, de leer juntos, de reflexionar juntos, de sentir juntos. Es decir, voy a hacer una defensa de la lectura compartida, de la lectura conversada, de la lectura eh, sentida en común, como una de las vías, una de las vías, no la vía, una de las vías por las que me he dado cuenta de que niños o niñas, jóvenes, adolescentes que participan de esta experiencia desean leer. Y la idea básicamente sería hacer proyectos en los cuales, en este caso concreto, pudiéramos tener la oportunidad de leer juntos, de conversar juntos y de que la literatura conectara inmediatamente con el mundo emocional, con el mundo eh, íntimo de las personas. Eh, pongo la idea, de la imagen de arriba, sería una imagen que si hubiese aquí personas de la Consejería de Asuntos Sociales de, And de la Junta Andalucía, de sobre todo de Protección de Menores, me diría que he cometido un una grave infracción, porque no debería mostrar esta imagen, pero en un ámbito académico como este creo que no pasa nada. Son chicos y chicas no con una vida personal nada fácil, son chicos, chicas muy heridos en sus propias vidas, son chicos de Protección de Menores… Son chicos que viven en residencias, separados de la familia, son chicos muy profundamente afectados por lo que es la vida. Chicos que provienen de Rumanía, el colegio en el que van habitualmente, se llama el Colegio Ciudad de los Niños. En el colegio al que van los rum chicos rumanos, las chicas rumanas, que Asuntos Sociales de que están en la calle con sus padres pidiendo, son los chicos a los que van. Así que es un grupo nada fácil ni nada eh, convencional, todo lo contrario. Pero aún ahí hay posibilidad de que la literatura entre, y no hablo tampoco de los adolescentes, que ya voy mal de tiempo, para hacerlo en esta, en esta ocasión. Y voy a poner un ejemplo. Eh, voy a poner un ejemplo que creo que no va a salir, de modo que en este caso había preparado, es un ejemplo, en torno sí. Voy ahora a ver si a través del, del vídeo es posible. Eh, si lo, es que antes hemos probado, no funcionaba el, el, el audio. Eh, sí, no, ahora, ahora lo, lo vamos a hacer, ahora bien. Si quiere. El segundo capítulo eh, va a parecer ya, ya me he pasado, un momentito. Porque es cuando la madre se, se casa con aquel... Bueno, quiero presentar el... Ma, ma el segundo capítulo Espérate. va a Espérate. interesante... Espérate. Porque cuando la madre se, se casa con el que ah. he encontrado, me ha parecido un poco interesante porque nunca hubiera visto una madre que abandone. Pues no. no nos da opción no, de parar. es que no da opción, no, no veo al menos, no, no veo la opción, no veo la opción de, ah, era tan sencillo como. Bueno, perdón, gracias. Eh, son, eh, son dos minutos nada más y es el final de la intervención. Es una reflexión de niños, de nueve, niños y niñas de nueve, a, de nueve años de cuarto de primaria en torno a este libro recomendabilísimo. Se llama El lugar más bonito del mundo. Es la historia de un niño, Juan, de siete años, que vive en Guatemala. Su madre lo abandona por irse con su amante. Él se cría con su abuela. Tiene que ganarse la vida vendiendo los pasteles de la que hace la abuela limpiando zapatos, y él considera que vive en el lugar más bonito del mundo, que es su pueblo, pero que necesita completarlo porque el lugar más bonito del mundo es incompleto si no puede ir a la escuela, que es lo que aspira finalmente a ir y estar en la escuela. Y entonces el lugar donde vive es el lugar más bonito del mundo, pero le falta la parte de la, de la escuela. Y en este sentido, pues son niñas y niños de eh, nueve años, Hablando en grupo con o sobre. interesante porque cuando la madre se, se casa con el aquel que ha encontrado. Me parece un poco interesante porque nunca hubiera visto una madre que abandone por un hombre. Eso es un buen ejemplo. Bueno es como que el hombre es un poco machista porque le dice a la mujer: yo no, yo no quiero que te venga, además, no tengo para mantenerte a ti. Y entonces, como no puede mantenerla, es porque va a tener niños si y no lo puede mantener. Que después tiene un niño. Es una reflexión muy, muy seria, pero a veces ocurre, de verdad. De verdad que ocurre. Entonces, a Yomara, el capítulo 2, le ha llamado la atención por eso. Bueno, podemos hablar. Muy bien, Yomara, es una observación muy, muy interesante. Muy bien. ¿Quién sigue entonces? A mí me ha interesado mucho todos los capítulos, porque son interesantes. A lo mejor pudiera haber sido una historia real, pero a lo mejor no en San Pablo. Podría ser en otro sitio de Guatemala. Y mmm, como yo me retomar el capítulo 2, porque tiene un nombre no mmm, es. Si. ¿Cómo te lo digo? Un poquito le falta el tonillo de aquí arriba, porque, <coughs> no, porque, ¿cómo que no puede mantener a un niño de siete años? Pero si cuenta más dinero, ¿mantener a un bebé que a un niño de siete años? ¿Sí? Porque sí, sí. a vos sí ver que en confianza. Puede, puede pero, ser, es verdad, es verdad. Tiene que darle chupete, tiene que darle. Ay, sí. Tiene que cambiarle el bañado. Bañales, chupete, chupete liberó. Liberó bañando. al principio. Y a chica dice: Qué guapo es tu chico. Pero no es por el chico, es por la madre. Quien eso que se ríe, el chico de Frank, que le dice al chico, es eh, guapo, eh, pero te lo está diciendo a ti, y también se lo está diciendo a tu madre, porque si le dice guapo, pero si te parece mucho a ti, es que tú también eres guapa. Pero, pero, pero lo que dice. Es que, lo que... Ay, yo me di cuenta sí ti, se lo dije al maestro, me di cuenta. Ay, tú también si te diste cuenta, cuenta de que eso decía bien. guapo al niño, realmente se estaba diciendo para conquistar a la, a la madre. madre. Sí. Se dio cuenta él. Se dio cuenta. Muy bien. Muy bien. No me acuerdo del capítulo era. ¿Y si la madre se creía que podía dejar ahí al niño tirado. ¿Qué madre es esa? Ninguna. Bueno, en este caso hay también un ejemplo de secundaria, pero voy a cortar ya porque querría hablar un poco, si es posible, con, con todos ustedes. Hay un ejemplo de secundaria que voy a, a, a posponer, pero lo importante en este caso era la idea de lo que, como digo, He logrado saber. Y es que en este se escuchan las voces nuestras, esa, una de las voces es la mía, pero hay chicas, chicos de nueve años, está su maestro, está la bibliotecaria, y la experiencia después de dos años con, este, con estos grupos es que se han convertido y han transformado inmediatamente su afán lector de una manera muy, muy, muy, muy evidente, con un procedimiento tan sencillo como dedicar tiempo, el colegio no lo ha permitido. ...dedicar tiempo sencillamente a sentarse una hora a la semana... solo una hora a la semana, fuera del aula, en la biblioteca... ...para que los textos que vayamos leyendo... ...algunos son como este, a largo plazo, se leen en el plazo de un mes... ...pero mientras tanto, cada día, cada semana... ...vamos leyendo textos que se inician y se agotan en esa misma sesión... ...pero lo que hemos acostumbrado a estos chicos y por eso se han convertido en este afán lector, desde experiencias personales y sociales y familiares, muy complicadas. Aquí abre una niña, habla una niña que eh, le han retirado la patria potestad a sus padres, vive en la residencia, una niña que es hija de una mujer en fin, víctima de violencia de género, eh, habla un chico que se introduce, cuya vida es, en fin, mejor no relatarla, que simplemente acierta a decir, eso que están diciendo yo también me había dado cuenta. Y eso es muy importante en esta ocasión, pero lo más sobresaliente, como digo, es la idea de que, en realidad, cuando conversamos juntos, cuando compartimos juntos, cuando leemos juntos, cuando hablamos de las cosas de la vida y de la, y de la literatura, porque siempre hemos dicho, no queremos hablar del texto, queremos hablar a partir del texto, y esa es la clave para nosotros en este, en este sentido. Quiero decir con esto? Y voy a mirar, esto no es una descortesía, es simplemente que veo la hora y son faltan unos minutos. Eh, querría ahora dejarlo aquí, y completarlo si es necesario dentro de unos minutos, pero como dije no tendría ningún sentido. Después de lo que he dicho, que no hubiese una especie de eco por parte de ustedes, en la medida en que alguna de las cosas que he podido decir, y a lo mejor de manera incompleta o muy insatisfactoria, pudiera tener como natural una, una respuesta un poco más explícita. Esto es un final provisional. Ahora acabaré de una manera más eh, diferente, pero en este caso, quería bueno, llegado a este punto, no sé qué habrán entendido, qué habrán sentido, qué habrán pensado pero me gustaría conversar un poco sobre estas cuestiones por ver si esta vía que he intentado abrir como motivo de reflexión tiene sentido o estas simplemente son elucubraciones un poco eh, académicas y que no tiene tampoco, como digo, mucha repercusión. Me gustaría tratar de ver, de hablar, de conversar con, con usted a propósito de lo que he dicho. ¿Tenemos un micrófono aquí? Ah, sí, sí. Vale. Uy.